A mí lo que me interesaba, porque la frase que escuché en estos días fue que la conflictividad penal juvenil había aumentado. Yo, digamos, en esto que decía Claudio recién, ¿no? ¿De dónde habrán salido esos datos o en función de qué datos se, se pronuncian esas manifestaciones? Siempre yo reviso la página del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, que a veces publica algunas estadísticas sobre el sistema penal juvenil, y lo que siempre veo y aprecio es que lo que crece no es la tasa de homicidios ni la de robo, no. lo que crece es la tasa de detenciones, la tasa de encarcelamiento y de prisiones preventivas de niños y adolescentes. Desde el año 2008, yo asumí Defensor Penal Juvenil en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, las cifras de tutelado cuando arrancó el sistema acusatorio penal juvenil en la provincia, lo que se llama la Ley Provincial de Responsabilidad Penal de Juvenil, el, la tasa de encierro en los institutos de llamados sí de menores en ese entonces entre comillas de la provincia de Buenos Aires no superaban los 300 pibes 400 pibes esto ha duplicado sus cifras desde el año 2008 hacia acá eh, digamos, de manera estrepitosa. Entonces, lo que ha fracasado, en, en todo caso, eh, es el propio sistema penal juvenil que han, que han implementado, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a las cifras que da la propia Procuración, en términos de que no es lo que ha aumentado la conflictividad penal juvenil, lo que ha aumentado es el sistema penal sobre la población juvenil o adolescente, como dice Claudia. Y esto es muy grave, y voy a ser muy fino con esto, ¿eh? muy fino, porque esto que voy a decir ahora, es, es esto no lo sabe mucha gente, y es parte del universo penal juvenil. ¿Saben cuál es la razón por la cual ha crecido la tasa de aplicación de penas sobre adolescentes? Bueno. El Instituto del Juicio Abreviado, los pibes, los pibes que caen o son judicializados en el sistema de responsabilidad penal juvenil, se los somete a acordar penas de puño y firma, como si estuvieran firmando un contrato sobre las penas que le van a aplicar. Esto es tremendo. Entonces, ¿qué pasa? No se llevan a cabo los juicios orales, no se terminan los procesos, sino que los pibes son detenidos, son llevados ante un juez de responsabilidad penal juvenil y el defensor y el fiscal les proponen, eh, sin discutir sobre los hechos, la responsabilidad, la imputación, les hacen firmar una pena y el pibe tiene que después que cumplirla. O quizás no la tenga que cumplir de entrada y le someten a un llamado de atención pero ya la segunda vez o cae o hay reincidencia, el pibe ya no puede salir porque ya firmó un abreviado anterior. Es decir, no tiene posibilidad de una nueva oportunidad. Entonces, esto es muy fino, ¿eh? Yo sé que... El, pero si uno analiza la cifra de la Procuración, da cuenta que las penas sí, cortas son producto de acuerdos entre los pibes y los fiscales. Entonces, directamente acuerdan penas y se aplican, felizmente, penas a adolescentes porque ellos mismos acuerdan aplicarse penas. Cuando en realidad, si uno es en rigor, analiza, incluso el decreto 2278, un adolescente no puede consentir una pena por debajo de los 18 años, cuando tiene menos de 18 años, para después cumplir cuando sí cumple los 18. Esto me parece importante. Es decir, y concluyo, el sistema penal, lo, eh, hoy en día, dentro de lo que es el, en el universo social de la vulnerabilidad, está metido como una malla bastante, una malla que penetra digamos, en lo que son los territorios. Entonces, la conflictividad penal a la que se alude o alude el ministro es obviamente una, auto, una profecía autocumplida. Es el propio sistema penal que está atrapando las redes sociales y no es la política social, como decía Omar recién, que es quien debe sustituir al sistema penal. Lamentablemente, la política social que hoy vemos en nuestros barrios es el sistema penal y no es la política de promoción y protección de la que habla la convención. ¿no?